Y en medio de todo lo que está aconteciendo, ya para nadie queda ninguna duda que el futuro ha llegado. Y ha llegado con estas características, así, como estamos viendo. Creo que ya lo que podemos hacer es eh, observar serenamente, así, sin dejarnos llevar por ningún rumor, por ninguna noticia sensacionalista, por nada que intranquilice nuestra profundidad, nuestro corazón. Eh, ya estamos en un punto en el cual no tendríamos que nada más observar y preguntarnos qué Puedo aprender de todo esto? ¿Cómo puedo crecer, transformarme, hacerme más fuerte, más flexible? En fin, lo que toque en cada caso. Porque, pues, la situación está así como, como extraña, ¿no? Como que si esto fuera realmente un caos rentable para algunos, una mala noticia para otros, y sin embargo, creo que la incertidumbre eh, llegó para quedarse. En un contexto como ese, ¿será bueno revisar qué creencias tenemos para afesarnos a ellas, como el náufrago a una tabla en medio del oleaje? ¿Será bueno... Hacer las paces con nuestro código ético para que nuestros principios hoy más que nunca iluminen nuestras decisiones. Será bueno aprender lo necesario sobre nutrición y salud, porque la solución viene de dentro, no importa lo que te digan. Será bueno comenzar a prepararse solamente para todo, en especial para desarrollar un pensamiento crítico, que nos permita constatar que la vida, la vida sigue siendo hermosa a pesar de todo. Siguen las buenas noticias, siguen los colores de las flores, sigue la profundidad del color del cielo después de la puesta del sol, así tan parecida a la eternidad. Creo que mientras los demás deciden correr, y cuanto menos saben hacia dónde, correr más rápido, lo que toca hacer. Para quienes estamos conscientes que la vida es algo más que tener, que aparentar, que comprar, creo que para nosotros lo que corresponde es aprender, preguntarnos qué más puedo aprender. Y con eso que aprendo, cómo puedo nutrir esa alquimia del alma que me permita ir transformando mi mi parte inferior en superior. Podríamos también convertir a este momento de crisis en un laboratorio para fabricar mejores seres humanos y comenzar a repoblar el planeta con gente sensible, lúcida, intuitiva y solidaria. Creo que por ahí es. Esta es una muy buena oportunidad para estar aún más alertas y serenos para apasionarnos desapegadamente por una vida que tiene ese sello indisimulable de fugacidad. Cuánta gente que queremos se nos ha marchado, cuántos más lo harán próximamente. Y Sin embargo, la vida continúa siendo mágica en el fondo, nada más que hace falta profundizar un poco más, más silencio, más naturaleza, más introspección, más reflexión, más de lo mejor para que, pase lo que pase, podamos preservar nuestro eje, nuestro poder interior y esa alegría de estar viviendo en tiempos, en los tiempos que nos toque vivir. Total, la vida es libre albedrío, más intuición, el gesto, pues las decisiones que vayamos a tomar a la luz de esa lucidez, de ese discernimiento que ojalá esté a la altura de estas circunstancias. Esas fueron las últimas reflexiones que caminaron conmigo este día de hoy y quise compartirlas contigo si quieres, también las compartes con tu gente. Un abrazo.